Persona preocupada o entusiasmada exageradamente por algo. Eso es, un fanático. Ser pensante, responsable de sus decisiones. Capaz de ser querido o insoportable por aquellos que lidian con él. No es un secreto que esta definición se refiere a esta palabra tan conocida. Esa es justamente una consecuencia de la palabra exageración. Y señores, esto ocurre en el arte, deporte, política, etcétera. El fanático es producto de un buen contenido, todo el morbo. El objetivo es que comprendan que ese ídolo no debe ser copia tuya para tener cosas buenas y otras no tan buenas. Porque mi niño, eso es un ser humano y no hay mejor cosa que tratar a un ser humano como tal. Créeme, es lo mejor para él y definitivamente es lo mejor para ti. Tengo pruebas sin ninguna duda. Así que relájese, acomódese, pero no se duerma porque serán testigos de un relato inédito, superlativo, pero sobre todo histórico. Hoy en la historia del anime, Kojiro presenta el día que Jackie Chan se hizo fanático de Akira Toriyama. Un aviso bien rapidito. Todas las páginas responsables, De esta información, están en la descripción. De cualquier manera, también la tienen aquí en la pantalla sinceramente gracias continuamos Beijing 1961 un joven de 7 años llamado Chang kong San es alumno del sitio gracias a la sugerencia de un amigo de su padre el cual simplemente le propuso estudiar en la academia donde Ji Jung-Juan es maestro para evitar obviamente que el chico se distraiga con el tiempo libre y reciba toda clase de malas influencias que también en esa época sobraban tiempos difíciles que ayudan a crear personas especiales sin embargo esta historia tiene su encanto porque no todos recorren el mismo camino Japón y la historia avanza en este sitio gracias a un joven de apellido Toriyama pero en estos instantes no es el ídolo que tú y yo conocemos es más, el día de hoy les tengo unos cuantos detalles interesantes Los medios de entretenimiento eran inexistentes en sus días de colegio Así que sus amigos les dieron a conocer la única forma de entretenerse que tenían Dibujar manga Está de más decir Que esa sugerencia de parte de sus amigos Fue el mejor juego de toda su vida China, 1978. El tiempo pasa y las nuevas generaciones comienzan a crecer. El mayor ejemplo que te puedo dar en esta ocasión es un joven de nombre Yuan Woping Este chico decide confiar en las habilidades de Kong Sang para que protagonice la primera película que él va a dirigir, La Serpiente a la Sombra de la vida una película cantonesa de 98 minutos que cambió la vida de los involucrados. Esta película no solo catapultó al joven cantonés como protagonista, también como doble de riesgo. Ocupación increíblemente subestimada que el chico aprovechó al máximo con su próximo proyecto. El maestro borracho. El éxito que puso el cine chino en lo más alto luego de la muerte de Bruce Lee, el ícono de las artes marciales. Las barreras se rompieron con asombro. Y un nuevo actor estaba listo a mantener ese éxito, por un largo tiempo Un estudiante de la Escuela de Ópera Un estudiante de la Academia Dramática de China El increíble Chang Kong San Mejor conocido Como Jackie Actor, director, doble de riesgo Y fanático de Dr. Slump Señores, no todo es el trabajo en esta vida Y es que las terribles Extensas horas de labor Fueron acompañadas de un manga exitoso Escrito por un joven japonés que para sorpresa de nosotros Y para interés de Jackie Era fanático suyo Japón, 1984 El tiempo pasa y el éxito de películas como El Maestro Borracho La Serpiente y la Sombra del Águila Y claro que sí, Proyecto A Provocó la admiración de mucha gente Jackie era toda una celebridad Llegando al punto de ser conocido en todo el continente Con películas independientes al cine americano Desventaja que poco a poco lo va volviendo una leyenda Pero ya es suficiente de tanto Jackie Al menos eso era lo que pensaba Torishima Sane ¿Torishima Sane? Sí, el editor de Doctor Slump Está harto, su compañero está obsesionado con esa película del maestro borracho Sin embargo, esto lo hace pensar en una sugerencia bastante útil. En vez de destruir el fanatismo que su compañero tiene por Jackie, ¿qué tal si lo utiliza a su favor? No es una mala idea. Así que solo queda avisárselo a su amigo, Akira Toriyama. Oye, ¿por qué no hace su manga basado en el Kung Fu? Es una mala idea. Akira, un joven consolidado en la industria, hoy se sostiene en esa pregunta luego de finalizar Dr. Slump se sostuvo gracias a su editor de la mejor sugerencia que le pudieron dar como mangaka y así fue como un 20 de noviembre de 1984 nació Dragon Ball tan solo una película bastó para dar la idea que recorrió el mundo la idea que inició un viaje que terminó en el 1986 Todavía no había terminado ni el anime ni el manga, sin embargo, el ciclo se había completado, el ciclo del fanático. Todo terminó con una visita, un actor de 32 años, el cual buscó el tercer tomo del manga, sin saber que su creador también era fanático suyo. Akira no tenía la menor idea de que el referente que cambió su vida era su admirador desde hace 8 años. Jackie no dudó en tratarlo como un ser humano Akira, aún más, lo trató como un compañero Más allá del fanatismo, cada uno entendió Que era referente del otro Bastó con ser ídolos para tener fanáticos Bastó con ser humanos para comprender el arte de su prójimo Señoras y señores, hemos sido testigos de un relato inédito superlativo, pero sobre todo Histórico. Este fue el día en que Jackie chan se hizo fanático de Akira Toriyama. Desde República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.